Bueno, el problema acá es que yo intento instalar una librería acá con, por ejemplo, pip install watchdog y no lo reconoce mi Windows. Yo tengo Windows, eh, tengo instalado Python, la librería de Python. Si yo corro Python, corre. Eh, no, es, es un problema del, del pad que no está cuando se instaló la el python no, no se tildó una opción ahí que te dice que, que haga lo, lo que tenga que hacer con el tema de los pads de, de, los, de los archivos para, para poder ejecutar esta porque este este digamos este script está guardado en la carpeta de python que está acá Eh, si yo me voy a la instalación de python y, y abro la carpeta script, está acá instalado pip, entonces para que funcione esto lo que tengo que hacer es voy al comando entro a la, a la carpeta donde estaban instalado los scripts por ejemplo acá si yo pongo pip me va a andar y acá si sí, ejecutar la instalación, tendría que andar Como ven, ahí funcionó y pude descargar archivo que no me permitían en Visual Studio Code, que desde el terminal de Visual Studio Code también lo podía hacer a esa acción, pero bueno, lo hice desde, el, desde los comandos. Espero que les sirva a alguien. Saludos.